Yo me considero escultor sobre todo, trabajo sobre todo con el objeto, pero sobre todo porque el objeto tiene una, una condición y es que lo, lo, lo chulo, lo interesante del objeto es que transmiten simultáneamente capas de sentido, capas de, de lectura, ¿no? Si tú combinas objetos, que son símbolos también, y consigues que esas capas de sentido, esa forma de leerlos, que son simultáneas, ¿no? que se dan en la vista todo el tiempo, si consigues que haces que se solapen, al final los lo saturas. De repente la imagen crece en potencia y en sinceridad. Después, cuando, cuando yo encuentro eso, ya paro de trabajar y el objeto se vuelve, se vuelve autónomo, ¿no? Es como que se emancipa del autor. Yo vine para hacer un proyecto que tiene un título un poco extraño, que se llama Muebles, Espacio, Objetos. Entonces la idea era, tenía como dos vertientes de trabajo. Por un lado era estudiar los, los muebles de los shakers, que son las comunidades AMI preindustriales, ¿no? que existían sobre todo en el siglo pasado, aunque todavía hay varias. Y La idea era hacer un rastreo de los muebles que, que quedan, que son están en colecciones y en museos, porque son muebles muy particulares, muy especiales. Tienen, para mí están como llenos de metafísica, son muebles muy sencillos, muy útiles, ...para el mismo tiempo están llenos de pequeños vértigos, de asombro... ...de que hay cosas extrañas que no deberían estar ahí... ...y que te hablan un poco también de los espacios dentro del, del mueble ¿no? ...los espacios dentro del espacio... ...entonces por un lado esa era una vía de trabajo... ...y por otra era recopilar objetos... ...que íbamos encontrando en rastros ¿no? ...en retos y cosas así de aquí... ...precisamente no tanto por reproducir esos muebles que son muy bonitos... ...que son muy jugosos y muy bonitos hacer... ...sino porque la idea era llevar que... ...los dispositivos que lleva a integrar dentro del mueble... ...o que iba a disponer en el mueble... configuraban el propio mueble...